este tipo de trabajos te puede demorar mucho tiempo pero si conoces las herramientas adecuadas explotarás al máximo tu creatividad vamos a abrir nuestro documento de ilustrador vamos a elegir la herramienta de texto y con un clic vamos a activar y nosotros vamos a tipear la opción que diga vintage o bueno el texto que necesites con la herramienta de selección activa desde una esquina clic y arrastrar vas a presionar la tecla de shift ¿no? bueno aquí tengo un pequeño error lo voy a corregir perfecto, ahí estamos muy bien, en la parte superior donde dice carácter, nosotros vamos a elegir el tipo de letra con el que vamos a trabajar, se llama retromento. si gustas puedes trabajar a un 250 de tamaño, ahora viene aquí un secreto del profesional y es el siguiente, siempre que vayas a hacer este tipo de efectos, este tipo de trabajos, normalmente te recomiendo que trabajes al 100% del tamaño, no achicarlo y luego agrandarlo porque se van a perder los efectos, ok? Una vez que está ahí listo, vamos a trabajar con el panel apariencia. Si no lo encuentras en la parte derecha, te vas a ventana y vamos a buscar apariencia. En este panel vamos a dar un clic aquí para crear nuestra primera apariencia y vamos a cambiar de color, no sé, por este que está acá, este naranja. Y ahora vamos a crear una nueva apariencia, pero la vamos a poner clic aquí. Vamos a trabajar con la que está de fondo. Aquí vamos a poner un color totalmente negro. Déjame decirte que las apariencias se leen de arriba hacia abajo. Primero estamos leyendo la apariencia naranja y ahora la negra. Aquí con un clic, si ves que está activada esta zona azul, vamos a crear esta opción, Bueno, vamos aquí donde dice efectos, eh, trazado y offset path. Vamos a elegir aquí una opción que diga offset a 10 píxeles. Puedes elegir milímetros también, no pasa absolutamente nada. Y vamos a dar clic en OK. Aquí vamos a duplicar la apariencia para no perder los efectos damos un clic aquí en la parte inferior que es muy importante siempre que se resalte la parte azul, nos vamos a efectos, distorsionar y transformar y vamos a elegir transformar. En esta opción que está aquí nosotros en copias vamos a elegir unas 10 copias y aquí es donde viene la magia realmente de este ejercicio porque aquí donde dice horizontal nosotros podemos crear o nos podemos alargar un poco más y crear el efecto que nosotros estemos buscando, por ejemplo vamos a poner 5 horizontal y 5 vertical y a lo mejor ese es el efecto que necesites y simplemente vamos a dar clic en ok, ves Súper sencillo y rápido, pero esto no termina ahí, porque recuerda que esto es un texto editable y eso es lo hermoso que tienen las apariencias voy a poner eh, con la herramienta de texto selecciono el texto, control A y le vamos a poner algo así que diga como feliz día y ves, te quedó muy bien Opa, perdón, aquí es feliz. <ríe> Trabajar con las apariencias es simplemente brutal. Bienvenidos al primer y único canal en habla hispana donde solucionamos tus problemas en pocos clics. Suscríbete ahora.